Seguro que como responsable de marketing de una empresa estás acostumbrado a utilizar banners en tus estrategias de publicidad, pero ¿sabes que en el mercado existen diferentes alternativas que podrían ayudar a lograr tus objetivos? Hola, soy Íñigo, responsable de marketing en Oniad, y en este vídeo vamos a hablar sobre qué es la publicidad nativa y cómo puedes hacerla. ¡Comenzamos! hoy en día cuando accedemos a las diferentes páginas web encontramos miles de anuncios en formato display pero en el mercado existen alternativas como es la publicidad nativa la publicidad nativa es un tipo de formato de publicidad digital que nosotros en Oniad ofrecemos como publicidad programática y en qué se diferencia la publicidad nativa de una publicidad más tradicional como el display la publicidad nativa a diferencia de la publicidad display ofrece a los anunciantes la posibilidad de integrar sus anuncios de una manera mucho más natural en las páginas web otra diferencia que encontramos en la publicidad nativa es que no necesitamos utilizar un call to action una llamada a la acción para captar la atención de los usuarios en las páginas web. En su caso, utilizamos un copy o un titular que tiene que ser atractivo para conseguir clics en nuestros anuncios. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mucho mejor. Si accedes a un medio de comunicación como las.com y te pones a leer los diferentes artículos y encuentras algunos que te llaman la atención con titulares como 5 alimentos que te ayudan a rendir más o este es el reloj deportivo más vendido, esto es publicidad nativa. ¿Por qué? Cuando un usuario clica en ese artículo se le redirige a una página web en la que se ofrece más información sobre el producto, sobre el servicio o sobre la marca. ¿Y qué objetivos puedes conseguir con la publicidad nativa? Principalmente dos, aumentar el tráfico de tu página web y lograr una mayor notoriedad de marca. Si quieres que nuestros expertos te ayuden a montar tu estrategia de publicidad nativa desde cero, contacta con nosotros en el link del primer comentario. ¿Te imaginas anunciarte en los medios online que visitan tus clientes? Prueba Unidad, la plataforma de publicidad programática con la que consigues campañas efectivas. Si quieres conocer más sobre la publicidad programática, no te pierdas el siguiente vídeo.